¿Cómo están? Bienvenidos a Un Café en Gaudium. Soy Gabriel Rodríguez y esta semana de nueva cuenta nos acompaña Francisco Macías del Packing. Gracias. Y Francisco Ramírez siempre aquí comiéndome en este café que hacemos deliciosamente para ustedes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, amigos de Un Café en Gaudium? Pues el cafecito, ahora es un cafecito pascual. Entonces, estaremos con ustedes para presentarles la edición de este fin de semana para platicarles acerca de la Misa Crismal y para platicarles más acerca de los acontecimientos de la Arquidesis de León. Paqui, ¿por qué estás aquí otra vez? Así es, esto cayó. estoy aquí otra vez porque traigo una sorpresa pero no la voy a decir ahora, la diré después. Así es, el break programa ya casi se acerca, ya nos están pisando los talones pero no, no, todavía no nos asusta. <risa> Tiene una dinámica muy especial para todos los fieles de la Arquidesis de León. Quédense con nosotros y más adelante les vamos a compartir esta dinámica que ellos están preparando y que ya anunciaron, por cierto, para ellos, Dan, ya. Así es. Ya la anunciaron así. Ya mal, el es. pasado miércoles les dieron una exclusiva sí. y hoy les van ah, a volver a apuntar de qué se trata esta dinámica que están anunciando. Ya lo saben, si les ha gustado este programa, por favor dale like, compártelo y regálanos estrellas. Continuamos. Continuamos amigos de Un Café en Gaudi, y a continuación les vamos a hablar de la edición 854, de la cual ya se encuentra a la venta en sus parroquias ya se encuentra a la venta también en los puestos de periódicos ahí de las zonas dentro de la ciudad de León, y hoy tenemos un invitadazo de lujo, tenemos a Elías del Break, que ahorita nos va a platicar un poquito acerca de lo que es su infografía, de esta edición 854. Gracias. Así es, muchas gracias, Panchote. Eh, bueno, pues yo esta semana elaboré una infografía para esta edición, perdón, y elaboré esta infografía. Lleva por título La Autopsia a, autopsia a la Crucifixión. Eh, en esta nota, en el, perdón, en esta infografía lo que abordo son los aspectos médicos de lo que fue este, las heridas de Jesucristo. Eh, dentro de la misma infografía se, eh, está la notación de que fueron más de 600 heridas a partir de los estudios que se le han hecho a la Sábana Santa de Turín. Que por cierto, esa es la infografía que trata la siguiente edición para que estén al pendientes de la Sábana Santa. Bueno, pero de entrada es, estas, este, es este estudio médico como si se le hubiera hecho, un, pues sí, como una especie de autopsia virtual al cuerpo de Jesús. Eh, obviamente está soporta, tiene un soporte técnico científico pero sin embargo pues no hay autopsia si no hay cuerpo así que todo es como inicia una simulación sin embargo sí tiene este sí está sostenido mediante este cómo se llama? Eh, datos médicos forenses entonces, este, la intención de esta infografía es más que nada sobre, ser, principalmente para profundizar pues, en todos los dolores que padeció Cristo, su sufrimiento físico, humano y también espirit espiritual, como lo van a localizar aquí. Más que nada para también este, nos sirva como una reflexión todavía más profunda sobre la pasión de Cristo. Y de este lado menciono, eh, bueno, ahora sí como, como un complemento a la nota que hiciste sobre... Realmente murió Jesucristo, que está también en esta edición. Eh, menciono las principales herejías donde precisamente se toma esa parte de... Es que Cristo no murió, porque más bien lo que pasó fue que se, su, su alma se desprendió del cuerpo y entonces el cuerpo nada más fue que murió. Y cosas así medio, hasta uno dice, medio fumadas, ¿verdad? Pero que en realidad sean este, herejías que se dieron precisamente por buscar esa, una explicación más perfecta de Jesucristo, porque era muy, todavía, bueno, estamos hablando de los primeros cinco siglos de la Iglesia, para eso entonces todavía es muy difícil comprender el misterio de la Santísima Trinidad, y sobre todo, pues, el dogma de fe de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que se aborda. Sí, pero por ejemplo, ahorita, este, hablando de esto, cuando nosotros estábamos preparando la edición, y tuve la oportunidad de compartir con que la estructura que hacemos para el periódico que les hacemos para ustedes, a mí me sorprendieron dos cosas que fueron el uso de dos, una frase y una palabra que yo creo que aún en estos años siguen siendo muy fuertes. La primera vez, Cristo no murió. Yo he visto muchos, por ejemplo, generalmente siempre son jóvenes, que dicen, no, es que Cristo no murió. Fingió estar muerto, o mataron a otro, que era su hermano gemelo, esa, yo la llegué, la llegué a escuchar, neta. Decía que tenía un hermano gemelo, que vale hermano gemelo al que murió y después... Eh, Jesús II salió al público uh -huh. y la otra es la palabra herejía. Inmediatamente en cuanto uno escucha la palabra herejía, qué se les viene a la cabeza? Brujos, brujas. brujas. Sí, de hecho. Sí es una connotación errónea de la palabra herejía, la palabra herejía simplemente de, este, es la, este, el, el, el término que se le da a todas aquellas doctrinas o frases o palabras o creencias que están en contra de la doctrina de la fe de la iglesia, nosotros tenemos un credo que lo proclamamos cada domingo y todas aquellas frases o argumentos que contradigan ese credo es algo que se le llama herejía, pero pues nada que ver con... sí, sí, pero es que es, es claro. como que ya lo tenemos relacionado. Ah, claro. sí sí, sí. Decíamos hace como un montón de cafés atrás, que Hollywood nos ha impuesto muchas cosas, la televisión se sí, te impone sí, muchas así. cosas. Y cuando piensas en energía, piensas en brujas. Y cuando piensas en brujas, piensas en Salem. Así Aunque es. la mayoría de la gente no sabe ni siquiera dónde está Salem. Así ni es. yo sé. Así es. En este <risa> tema precisamente en el artículo quedó por ahí relataba este le decía precisaba que bueno algunas explicaciones a la doctrina ¿sí? que la iglesia iba estableciendo en los primeros años caían en energía y a veces eran energía sin voluntarios o sea no era un tema de que o a veces inclusive algunas de ellas eran así como que Buscando resaltar, por ejemplo, una herejía que dice que, pues, que Cristo realmente nunca fue hombre, sino que solamente aparentó ser hombre, precisamente para salvaguardar, ahí viene con Elías, para salvaguardar precisamente la divinidad. Así como, como, ¿no? Así, ¿no? como los dioses griegos. Exactamente, como que pues, somos de ¿no? Y hay otra que dice que Cristo. No compartió plenamente La naturaleza divina uh -huh. Sino que solamente una parte También ahí viene la ley explicada uh -huh. Pero desde, a, veces, a veces se hacían Solamente así como para salvaguardar Y decir No, pero es que no puede ser Que un dios haya muerto No, no puede ser Pero ya poco a poco Con el paso de los siglos La iglesia fue afianzando más Y este creo que es el que Nosotros repetimos Cada que vamos los domingos a misa Y ahora lo, me imagino que Si ustedes hoy en la noche Van a participar En la... Vigilia Pascual en sus van a sus parroquias, también van a tener esta parte. Inclusive también el Perú Pascual menciona una parte precisamente de, de, este, proceso de más en este proceso, más bien de este acontecimiento de la resurrección. Decía precisamente en el artículo que, pues no tenemos bronca en decir resucitó, pero como que si decimos murió, como que sí había como que no, pues no, que Parte de cierta, cierto recelo, uh -huh. sí. pero murió. Si, si lo hubieran fingido, no sería válida la redención, pues de alguna manera. Y entonces Cristo fue, eh, dicen, por pues, la carta a los hebreos, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. A ah, fin de cuentas, es hablar del misterio, Pascual. O sea, por eso se le llama misterio, porque pues, con, por alabro, con palabras humanas no se puede explicar. Así entonces es. ahí es donde entra la fe, es <ríe> nos, estamos, entra la fe pero. nos estamos viendo porque estamos en la cabina y el aire condicionado no sirve entonces aquí nuestro compañero Francisco Macías nos está echando un poquito de aire porque, gracias, gracias este, por eso nos estamos viendo porque estamos este, ahorita recibiendo un poquito de porque esto no va no, a no, no, Sí. sí, ahora que hoy estamos viviendo lo de qué se, se siente ser pollo en rosticería? Pues así nos estamos sintiendo hoy. Claro, es, sí. sí. sí. bueno, pero para cerrar este tema y poder salirnos a tomar un poquito de aire y continuar sí. en este café en audio, justamente está haciendo tanto calor que no hay café. Pero, <risa> hoy no tenemos café. Por esta ocasión se lo sabemos, pero... La, la pregunta se entera porque muchos lo que quieren es eso, ¿no? Por ejemplo, entre los jóvenes lo quieren así, la pregunta y la respuesta directa. La pregunta es: ¿Jesús murió en la cruz? Sí. ¿Jesús resucitó? Esa es la base de mi tráfico. Exactamente. Sí. Que, perdón, en el credo decimos: este, Creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo decimos: este, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y resucitó Exacto. al tercer día. Así, Así es. Muy bien. Continuamos con este café en Gaudium Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos Y también quiero recordarles que pueden escucharnos A través de Spotify como semanario ¿No es cierto? Como un café en Gaudium Así es, y recuerden te, te que tenemos eh, Página en YouTube Se llama Codipac León Para que ahí también te, te metas a ver nuestros videos ¡Continuamos! Continuamos amigos de un café en Gaudium Y como se los habíamos anunciado tenemos aquí la visita de nuestros compañeros Godínez del Breve y nos van a recordar la dinámica de cómo ustedes se pueden ganar un catecismo de la Iglesia Católica libros de formación cristiana y libros o un material didáctico para niños de catecismo compañeros el día sí. Francisco recuérdenos cómo va a estar la dinámica en mis manos tengo dos ejemplares del semanario este, este es el el 853 fue el primer número de tres, ¿verdad? Ajá. Que consta esta colección. El segundo fue el 854 y ahora está en proceso todavía el 855. Entonces, cuando terminemos y usted ya pueda disponer de el número 855, en ese momento usted se toma la foto con los tres ejemplares. ¿eh? Y podrá participar para ser acreedor a los premios que ya mencionó mi tocayo. Pero ojo, solamente las tres primeras personas. ¿Cuándo tienen que subir la foto, Paquín? El día 11 de abril. ¿Y a dónde? A nuestra página de Facebook, este, Gaudium, en Facebook. Así es que estaremos posteándole una publicación en la donde ustedes podrán subir sus fotos en los comentarios. Y los primeros tres que se publiquen serán los ganadores. Importante es la dinámica que están diciendo, eh. Es la persona con los tres ejemplares. No, porque solamente se va a admitir una foto. Nada de que me saco el selfie y luego saco sobre una mesa los tres. No. Los tres, ¿verdad? Debe de ser la sí. persona con los tres ejemplares. Sí. Sí. La persona que... titular de la cuenta. <risa> es correcto. Sí. correcto, o sea, correcto. Tienen que mostrar la colección. Ya tienen su colección de Gaudium de Semana Santa 2021. ¿sí? Así es. Así es Y denle like al video si les está gustando. Compartanlo con sus amigos, coméntenlo también, sus comentarios son muy importantes para nosotros y regálenos estrellas para continuar haciendo esta labor igual. Sí, tanto a los del Rey como a nosotros. ¡Continuamos! Continuamos amigos de Un Café en Gaudí. Esta semana, Semana Santa, vivimos la celebración más importante de nuestra fe, el momento que le da sentido a toda nuestra fe. Uno de los puntos clave es la celebración de la Misa Crismal. Este año, debido a la pandemia, solo sacerdotes fueron la indicación. Solo sacerdotes, no hubo asistencia de laicos a la celebración. Pero, nosotros tenemos de repente privilegios que no les presumimos, pero que sí tenemos. Panchote y Chuy tuvieron la oportunidad de estar presentes en la Misa Crismal. Y Panchote, dime cómo se vivió esta celebración sin laicos. Bueno, como bien lo dices, estamos viviendo la Semana Mayor, la Semana Santa, donde pues es una celebración dividida en varios días no comenzamos el jueves por la tarde con la celebración de la sana del Señor luego la adoración de la Santa Cruz y finalmente el día de hoy en la noche tendremos la vigilia pascual pero antes de este triduo pascual se tiene eh, la bella tradición de llevar a cabo la, celebra la celebración de la misa crisma donde los sacerdotes juntos con su obispo renuevan sus promesas sacerdotales y se consagran tanto el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. Crisma que se utiliza para aplicarlo en los sacramentos que imprimen un carácter sacramental, como es bautismo, confirmación y el orden del sacerdocio. Y como bien lo dices, fue una oportunidad. Pues muy especial de estar en esa celebración este año por el tema de la pandemia. Solamente acudimos a los sacerdotes. Y siguiendo la, la tradición, tanto las Sagradas Escrituras como la tradición popular, la piedad popular que tenemos ya incluida. Yo creo que como la piedad popular de México no hay muchos no, no, claro que no. De hecho, precisamente en estos días pasados, ahora por la pandemia, recuerdo mucho que pues, te invitan a hacer oración la ciudad del Santa Rosario y en mi grupo me tocó estar con personas que estaban, que son de otro lado y una persona que es de España me decía que, que quiere echar un, mucho sabor por las circulatorias. Entonces, de hecho, si nos metemos a la página del Vaticano, la estructura del santo Rosario está muy, muy, pues, ¿cómo podemos decirlo? Muy sobria. Y aquí en México le ponemos una circulatoria, otra circulatoria y demás. Y sí, tenemos ya esa piedra cultural muy rica. Y ahora, en esta ocasión también tuvimos la fortuna, manos bueno, de Jesús, este, Chuy, tuvo la oportunidad de conseguirnos, en exclusiva, sí. tener eh, algún material, algunos videos, en la realización del Crucis en San Pedro de los Andrés. Así es, Chuy Fuentes y nuestro camarógrafo oficial, ordenador de cultura digital, y la persona que nos regaña detrás de cámaras, Francisco Aranque, fueron a San Pedro de las Nermunales para vivir este Via Crucis, el cual nos traen en exclusiva para ustedes. Vamos con ellos para que ojalá, disfruten este Via que tuvieron la oportunidad de cubrir. Continuamos y vamos con ellos. Lo que Chuy dice. Pues estamos hoy aquí en la parroquia de San Pedro Apóstol, como pueden ver, ya estuvimos acompañando al grupo Sinaí, que tiene 57 años de vida, en esta celebración del Via Crucis. Ya lo mencionaba el señor cura, el padre Julio Reyes, Panchote, Gabriel Rangel, eh, la preparación intensa espiritual de los chicos, un detalle que me, me, a mí me llamaba personalmente mucho la atención. Desde que llegamos, la persona que representó a la Virgen María se puso en adoración frente al Santísimo, no se levantó hasta que le tocó representar su parte en el Via Crucis y terminando entró y ahorita tras estas puertas sigue en adoración. Eh, ese mensaje me deja el hecho de que estas celebraciones no deben ser vistas como un eh, motivo turístico, que regularmente muchas personas así lo ven, sino como una, un motivo de meditar de recordar los misterios de la pasión para lo que es verdaderamente la Semana Santa. Eh, pues estamos aquí, seguiremos toda la semana cubriendo las celebraciones desde León, Guanajuato y nos vemos la próxima semana en un café en Gaudium. Lo que Chuy dice Nos encontramos hoy aquí con el Padre Julio Reyes, párroco de la parroquia de San Pedro Apóstol en San Pedro de los Hernández. Como pueden ustedes ver, ya estuvimos acompañándolos en esta tradicional celebración del Via Crucis. Padre, eh, pues estamos muy conmovidos, muy impresionados. Se nota la preparación espiritual de los chicos. Tú nos decías que estuviste atentamente acompañándolos en esta preparación. ¿Podrías platicarnos un poco más? Y de aquí este, este grupo Sinaí tiene ya muchísimos años eh, trabajando en la representación del Via Crucis y oficios de Semana Santa. En estos días solamente yo me di a la tarea de acompañarlos, estar con ellos y darles una preparación espiritual para que esto sea cada vez más intenso espiritualmente hablando y no convertirlo solamente en una representación eh, eh, histórica, sino que siga siendo presente. Me llamó mucho la atención, incluso lo decías ahorita al final, eh, que todo esto es una preparación, incluso estás invitando a seguir con la adoración de la cruz y el resto de la liturgia de la Semana Santa. ¿Qué esperamos en los próximos días? Así es, Jesús. Los oficios de Semana Santa, que son los misterios centrales de nuestra fe, no terminan con esto. Debemos de seguir con Cristo. A las, hoy a las seis de la tarde tendremos la celebración de la de la pasión y muerte de Cristo. Estamos íntimamente unidos a la pasión y su muerte, pero no terminamos. Mañana, Dios mediante, tendremos dos celebraciones de vigilia pascual para evitar la aglomeración de las personas. Una celebración de la vigilia es a las 7 de la tarde y otra a las 9 de la noche. Tenemos que seguir. La muerte de Cristo aquí no termina esto. Tenemos que seguir con Cristo para poder celebrar el triunfo sobre este acontecimiento doloroso que hoy vivimos, celebrar a Cristo resucitado. Pues no te interrumpimos más, Padre. Sabemos que ahorita sigue la preparación ya de la celebración de la adoración. Y nos da mucho gusto, agradecemos nuevamente la hospitalidad. Y les felicitamos por este gran esfuerzo a ti y a todo el grupo parroquial. Así es, Jesús. Que todo sea para la gloria de Dios. Y aquí tienen su casa. Muchas gracias. Esto ha sido todo por esta semana en su Café en Gaudium. Esperemos que lo hayan disfrutado. Les pedimos que se mantengan al tanto de todos los contenidos que estamos creando para ustedes a través de nuestras redes sociales. Que no se olviden de la dinámica que les hicieron el favor Elías y Paqui del de, de invitarnos. Recuerden hacer su colección de los ejemplares de Semana Santa y con un poquito de suerte hacerse acreedores de un premio de la librería SEDEC, nuestros benefactores oficiales durante Semana Santa 2021. Échate. Así es, esperemos que hayan disfrutado, como nosotros lo hicimos, de estos acontecimientos tan especiales que les llevamos en esta ocasión, como lo fue el, el tema de la misa crismal y el Día crucis? Además, en la siguiente edición no se pierdan los detalles de la celebración de los santos oficios, que fue la celebración de la cena del Señor, la adoración de la cruz y la vigilia pascual, que les llevaremos a través de las distintas notas. Ya lo saben que su semanario lo pueden conseguir en sus parroquias, en los puestos de revistas y en la página del semanario Gaudian Gabriel. ¿Cuál es la página? La página oficial es gauding.codipapleon.org y que no se les olvide también que pueden escucharnos a través de Spotify como un café en Gaudian. Además de que no se les olvide darle a like es nuestra página de YouTube, Codipac León. Así es. Nos despedimos en esta ocasión, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos vernos en una edición más de Un Café en Gauden. Felices Pascuas de Resurrección para todos ustedes. Hasta la próxima.